La buena la salada, Yo estoy filmando no Es malo, mirá, no es malo. Ahí viene, mira. Ahí viene, lindo, ojo Arrimalo pa mirá. Señor! Ah, para el guato Adentro Bien, hermano Ahí está, la salada Hoy, qué sé yo, feriado. 16. Acá con los chicos. ¡Qué lindo! Chicos, recuerdan dónde son. Perazategui y acá. Laguna de Salada. Bien.